Hola Paquito Hola Lucía Hola Peque, ¿cómo estamos? Ahora, que me han dicho que comiendo mucho eh, ¿no? El Reorganizándose un poco Ellos siempre venían aquí Primero al de Plus Y los primeros días Michelle y Paquito Pues hubo ahí como Querían todos Todos los platos Y luego se van cambiando Ahora se van ellos a Leno ahora un momento Vengan ellos aquí Y algunos de ellos Se tienen que ir para allá Se van como tornando ¿Y la orejita de Arce cómo va? La orejita de Arce Pues está curando Se le sigue haciendo curas Tiene aquí la costra que ya no es nada, o sea, mucho más lo que parece que, que lo que es. ¿Qué le pasó? Pues creemos que se, se hizo un raspón en algún sitio, se enganchó en alguna parte de madera y, y se hizo un buen roce y tenía como la piel levantada, como, como en carne viva. Entonces, bueno, se le está haciendo curas con betadine, desinfectándole y echándole una pomada que le ayuda a la cicatrizar y a que no se le infecte. Perfecto. Sofía ya come de pie, como podéis ver, no solo los vives que al principio en los vives ella... Usaba su pata su como bastón, digamos, y ahora ya, eh, pero comía tumbada muchas veces, se ponía así sobre el plato tumbada y ahora ya también se, se yergue para, para comer y aguanta un montón, aguanta muy bien. Y bueno, Lucía va a tope. Lucía se, se está creciendo más rápido, está súper fuerte, súper, pues, siempre la que más apetito tiene, la que más corre de todos. Venga, yo creo que Misel y Paquito están llevando bien a cambio. Ellos son más tímidos todavía, hasta menos hecha tanto Pero bueno, comen como limas, que eso es lo importante, ya no tienen parásitos, ya no tienen diarreas, han crecido desde que están aquí. El otro día cuando nos trajeron la aurecín, se notaba que no como el día que vinieron cuando nos sacamos del coche, la y yo. Me ya sus kilillos más. Y, y nada, súper bien. Sobre todo Misel, era más asustadiza digamos y paquito era muy profesor no hermana. y ahora ya por lo menos con los cuidadores ya se han acostumbrado bastante al, al trato al cariño a las caricias y, y a la manipulación para cuando más para y despanchicantes y todo eso y la verdad es que yo ahora lo para que es el momento comida y no van a venir claro <risa> es mucho más importante el heno para ellos que yo <risa> pero además este no le gusta y canta pero florecillas y tal y, están ya tranquilos, ya han comido, muchas veces vienen a buscarte y a pedir caricias, digamos, a que están súper bien. Pues por aquí todo bien, bebés en orden. ¡Hola! ¡Despídete! Bueno.